¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Lima avenida, Y vamos a ir a comer la pizza de un dólar que se encuentra en el centro en la Plaza de Armas de Lima Vamos por allá, vamos a ir a probar la pizza a ver qué tal está Nos encontramos con Luis Panduro acá Vamos a ir a probar la pizza de un dólar, ¿sí o no? Sí yeah. Estamos a una cuadra, creo Bueno, ya estamos muy cerca para comprar la pizza de un dólar Vamos, está aquí nomás, como pueden apreciar Bueno, me das usted, tres pizzas de $3.50. salimos de la pizzería no hemos podido grabar la momento que hemos comido porque... ¿qué pasó? trajeron sí. al, sí. al encargado y dijeron no que no que podemos bien, grabar no más bien. así que... pero igual disfruté de la pizza de un dólar en el centro de Lima, un ¿no? penazo, así que nos vemos...